Hola qué tal, ¿Qué bienvenidos bienvenido a un nuevo video Ahora vamos a grabarle cómo se vive un torneo de charro Aquí en la Hacienda Serena O Arena Vallarta Exactamente Mario, el día de hoy venimos a lo que es Algo muy representativo de México Si, sí, sí, es un torneo internacional 100% charro. calificado ya, y verificado es <risa> profesional, es como profesional exacto aquí ya son grandes ligas pues de los charros mexicanos sí de hecho Mario aquí en este en ese lienzo de charro es donde se presenta lo que es el equipo de los aguilar que ustedes han de conocer a Pepe Aguilar que les dejaremos obviamente lo conocen también el equipo de los tres potrillos que es el de Vicente Fernández exactamente sí, pues, es, un, es un reconocido como el charro y pues ahorita les vamos a enseñar cómo se vive si sí, exacto y pues paul enséñales y vamos a dejarles unas tomas ahí. vamos Mario Thank you. tomar un ligero descanso cuando se termina lo que es una corrida de caballos, aquí es mal. donde vienes a tomar tu bebida o vienes a comer si ya te dio muchísima hambre exacto. y pides tu carnita asada o, o depende de lo que vendan Mario, sí, la verdad hay demasiada comida, y supongo Mario que venden más comida mexicana, pues no tanto de todo el mundo, pero ah, es de, bueno Ajá. también hay mucha vendimia, charras que es lo que son los asientos, como mira, ahí llevan uno Ajá, exacto sí. También lo que se vende mucho son las sogas, Mario La riata Ah, se llama exacto. la riata Y a ver quién le gusta la riata Pero a, a los charros les gusta la riata Exacto Pero no nos referimos al no les gustan a, a riatas este tipo de riata Riatas muy profesionales, Mario y sí. cara Sí, porque yo me recuerdo Las primeras veces que veníamos Ajá, a este torneo Paul le pidió una riata a mi papá Paul, yo quería una riata y otro ¿Para qué quieres una riata? Para hacerla así con las Exacto. Y pues se la tuvieron que comprar. Y, y fíjense y... que casi nunca la aprendí a usar, Mario Yo siento que nomás lo usó una noche exacto, Ese día que y se ya. la compraron y ya Porque ya la dejó guardada e incluso todavía está en la <ríe> es casa Es que fíjense que uno lo ve fácil así el, Las personas que están manejando la riata Pero no, es difícil, Mario sí, es difícil. Muy difícil Es muy difícil agarrar la riata <ríe> No suena al burro, pero es la riata Ahorita les vamos a enseñar qué es la riata Exactamente bueno, Hay muchas coloridas atrás, Mario Pero vamos a enseñarles unas más profesionales, ¿no? Y también lo que se vende mucho son los cintos piteados y Ah, exacto Aquí los, los, los sombreros, charros, charros. charros. Miren, aquí hay sombreros. La montura de caballo, Mario, también. Pues ahorita hay que enseñarles que es la riata para la que gente mal Exacto. Pensada. Vamos a enseñarles, Mario. Mira, Mario, esas son las riatas. Sí, No, no pensadas, es lo que pensaban ¿eh? ustedes. <risa> <risa> Incluso hay riata color rosita. Hay, hay riata, riata color, color, color negra grisita. también. Hay negras. <risa> esa es la riata. Esa <risa> es la verdadera riata. También, Mario, es obvio. No hay desigualdad. Hay riata negra y blanca. Exacto. Es <risa> la mera riata. <risa> es este, algo chido. Y pues... Los charros, todo, casi la mayoría de los charros lo usan. Es lo sí, que, es, lo que, es, lo es lo esencial, que es lo bien. que deben de llevar. Aparte del sombrero y el traje charro. Porque Mario, hay que comentarles que cuando es una competencia así nacional y 100% verificada, para entrar al lienzo charro, solamente puedes entrar con el traje original charro. Sí, tienes que estar vestido de charro, si no, no puedes entrar al ruedo. Exacto. Exacto. tómbola, una tómbola donde hay demasiados papelitos para hacer una rifa. Ajá, entonces... Pero que se va a rifar aquí, Mario, explícales qué es lo que se rifa. Generalmente año con año consecutivamente. Lo que se rifa es un carro último modelo. Exacto. Pero con la compra de tu boleto tú entras y que registras con Exacto. el mismo número de tu boleto y lo echas a la tómbola y ya estás participando es un torneo que cada año hace esto y es gracias a Hacienda Serena este torneo se hace a finales de enero, inicio de febrero generalmente es la fecha que siempre lo hacen sí. para que si ustedes llegan a venir a Vallarta vengan a visitar este bonito lienzo charro que se llama... Hacienda Serena... La Arena Vallarta. Es que miren, les vamos a explicar. Hacienda Serena es todo lo que pueden ver. Y la Arena Vallarta es el lienzo charro. ahorita les vamos a mostrar lo que es la capillita. ¿Cómo estás? Al millón, amigazo. A ver, aquí preséntate. ¿Cómo te dicen a ti? El famoso talano de Puerto Berta, Jalisco. Llama a, a toda mi gente. Talano, ¿y cuál es tu puesto, tu cargo? Administrar a toda la gente de aquí que, está, que todo corre bien, todo el evento. Sí, ah, él, él es uno de los, de los líderes de aquí el... de la Hacienda Serena, la Como verdad. Se hacen las cosas bien. Se hacen las cosas sí, bien. La todos sí. los años. Y pues miren, en su gorra dice Hacienda Serena. Es el mejor centro de espectáculos no porque yo trabaje aquí Me recomiendo es el mejor de México uno de los de México sí, la de los mejores es de los cinco que hay en México y aparte las instalaciones son las mejores que no se pierde nada aquí tenemos todo todo lo que pueden obtener aquí tanto como productos de comida de merenderos y todo. Tenemos un área para niños infantil que divertirse a los papás, agarrar la uva, la borrachera como yo. Y los niños también cuidados allá a gusto. Sí, es Lo esperamos, es cada año, cada año lo hacemos, fines de enero. Ajá. Pero ahora con la pandemia nos dejamos dos años, pero aquí estamos y de. Sí, Con más ganas que nunca para darles lo mejor a ustedes Y la verdad sí es cierto lo que él dice Aquí es la mejor hacienda de Puerto Vallarta sí, de Puerto realmente Vallarta. Es la más grande la verdad Cuando la vengan verdad. ustedes algún día Si llegan a venir aquí van a la verdad Van a apreciar lo bonito que está aquí la verdad Aquí está el famoso talano. El talano Aquí está el Talano, ánimo Talano, gracias Saludos, bendiciones, aquí lo esperamos Comenzar una charreada, son nueve suertes charras. Número 1. Cala de caballo. Este evento es la demostración de las buenas riendas y educación del caballo charro. Colas en el lienzo. Este evento también conocido como el coleadero consiste en intentar derribar un toro pequeño por su cola. Escaramuza femenina, un equipo de mujeres en caballo haciendo coreografía con música ranchera. Gineteo de toro. Este evento consiste en la monta de toro. En el ruedo, este evento es de cordaje por equipos en el que tres charros intentan atar un toro: uno por el cuello, otro por las patas traseras y de yegua. Este evento es similar a montar una yegua. Esta yegua no está educada. Mangas a pie o a caballo Mangas a pie consiste en un charro a pie al que se le dan 3 oportunidades y 8 minutos para atar a un caballo Por sus patas delanteras y hacer que caiga y ruede una vez Y mangas a caballo sería lo mismo solo que en caballo Paso de la muerte, este evento consiste en un charro montado a pelo con riendas tratando de saltar de su propio caballo al lomo desnudo de un caballo suelto, intacto y sin riendas y montarlo hasta que deje de dar vueltas. Y con eso se finaliza la suerte charra, el que tenga más puntos es el ganador. Ahorita lo que acabamos de presenciar es lo que se le llama el paso de la muerte. Cuando le sale bien es lo que hace la gente, mientras lo botas gorras este, lo que sea para festejar que es charro y pues aquí termina lo último que se hace la charreada y entonces termina todo el juego y toda la competición charra de los tres equipos que participan y pues bueno Mario acabamos de llegar ahora sí al final como ya les dije anteriormente igual no me escucharon porque había mucho ruido pero les haya gustado denle. Que suscríbanse, activen la campanita También recuerden compartir Que es muy importante y también síganos En Instagram que ahí estará apareciendo También vayan a darle like a nuestra cuenta de Facebook Que ya tenemos visto y exacto. estamos exacto. subiendo Videos ahí también Sí, ahí también estaremos ah. subiendo videos Y pues bueno Mario, esperemos les haya gustado Gracias. Esta bonita tradición que se hace en Puerto Vallarta Cada año consecutivamente Y pues bueno, aquí les dejamos una entrevista De aquí, de, de, los, charros, ah, exacto. de los charros ¡Hasta la próxima!